Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en donde quiera que estés. Y bueno, estoy acá, como pueden ver, tengo varias cartas de las que ustedes me fueron dando en esta gira. No tengo todas porque les juro que si no, no entrarían en toda esta habitación, de la cantidad que me regalaron. Pero bueno, seleccionamos algunas y tenemos acá un montón de diferentes eh, lugares del mundo. Y bueno, obviamente me encantaría compartirla con ustedes como siempre hago. Y también para que sepan que siempre leo todas las cartas. A ver, miren acá. Arrancamos por este almodoncito que es... You make me happy. Natalia me lo regaló. Natalia, si ¿sí estás viendo este video, mira, acá está todo el mundo conmigo. Algunos y algunas de ustedes que dibujan, que no se puede creer, Antonia lo dibujó. ¡Ay, miren esto! ¡Ay, estos libros! Es increíble. All you need is tinistas, me ponen acá. Claro, acá me hicieron un libro en donde todas las tinistas, cada una me dejaba su carta. Por favor, abrir, me pone Lucía. Ella es Lucía. Esperen que les voy a mostrar la foto de Lucía para que la conozcamos todos. Que nos conocemos en Alemania. Este libro es porque pueda ver lo orgullosos que tinistas estamos. <risa> wow, ¿Tini cómo inició? me pone Lucía. Me encanta cómo creen en español. Siempre una tinista tu fan. Lucía, te amo mi amor, me pone. Gracias, Lucía. Y acá, yo me acuerdo que esto me lo, cuando me lo dieron en el Meet and Greet me dieron muchas ganas de abrirlo y lo abrí, un poco torpe lo abrí. Alina. ¿Por qué Tini es mi ídolo? Tini me ha enseñado a que nunca hay que quedarse por vencido. Siempre hay que escuchar a su corazón y luchar por sus sueños. Gracias, Alina. Muchas gracias por esta carta. Bueno, acá está lleno, lleno, lleno, lleno, lleno, lleno, lleno, lleno lleno de sus cartas que las voy a seguir leyendo, pero bueno, voy a mirar algunas otras más porque hay tantas acá. Acá hicieron los looks del tour. Siempre estaremos aquí para ti. Me llamo Milena y soy francesa. Si estás leyendo mi carta, es porque he tenido mucha suerte. Muchas gracias, Milena, por esta carta. Y acá, miren, bueno, dibujas increíble porque dibujo cada look que vos en el Cut Me Study Tour. Ah, y acá tengo más. Tengo un cosméticos con las cositas que tengo hechas acá del Cut Me Study Tour. Miren, no cualquier cosa, ¿eh? Y acá, Cut Me Study Tour, Francia. Te amo. Germany Tinistas. Qué linda Alemania, me hizo esta carta. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Desde Hamburgo. Gracias. Miren, querida Tini, es un honor que estés otra vez en nuestro país. Gracias por los hermosos momentos que hemos vivido contigo y esperamos que sean muchos más. Estamos muy orgullosos de vos. Es increíble que tus sueños se estén haciendo realidad. Tus sueños se cumplen y tú cumples los nuestros. Esperamos que tengas un buen tiempo aquí en Alemania. Con amor, Shani y Celine. Gracias. Dear Tini, we don't know how to start. Never st stop smiling and be the person you are because that's the way we love you. Gracias. Es de parte de muchas que me escribieron esto, así que muchas gracias a todas. From Leah to Tini. Olija ¡Oh, con las perlas. Miren, ojí. Got me started tour. Your smile is literally the cutest thing I have ever seen in my life. Gracias por todo, Tini. Aww. Alemania siempre va a estar a tu lado, Tini. Muchas, muchas, muchas gracias. Me acuerdo de este que me lo dio una chica de Rusia que viajó para ver el show desde Rusia. De Rusia, Ucrania y Belarusian. Tinistas Family. Y miren, no, es que me acuerdo que lo vi todo, de que dejaron unas imágenes increíbles, miren. Ojalá algún día pueda ir a visitarlos. Te conocí en el 2012, me dice. No, por favor, tengo que leer esta. Es increíble. O sea, ella me estaba como poniendo entre comillas lo que dijo cuando le hablaron sobre Violeta. I never ever watched this serial, but when I saw the first episode, I understood. That is wonderful. I made my family crazy because I told them about you every day. Ay. Wow, now my dream is becoming true. I am meeting you face by face. That is the most wonderful thing in the world, and I really can't believe it. I want to congratulate you with love diva. Thank you. Oh, him. Hello Tini, my name is Elvina. I'm from Russia. Wow. I live in a small town. Wow. We love your album, especially Great Escape. Hello Tini, my name is Angelina. I am from Moscow. I learned Spanish. In my free time, me pone. Ay. Martina, thank you for your challenge You inspired all of us. No, no, este, este libro no puede ser más lindo. Gracias. Muchas gracias a todas las fans de Rusia por este libro. Increíble. Me acuerdo que este me lo dieron al revés. Sí, siempre pasa lo mismo. Ahí. You are our great escape. Muy lindo. Que si no me equivoco, me acuerdo que ella me dijo que lo había cosido con la abuela. A esto. Miren acá todas las. Banderas que tengo. todas así. Todos unidos. Gracias. Gracias también a, a, a todos los demás que también me escribieron cartas que no las podemos leer hoy. Que los leo siempre y que me encanta leer lo que escriben. Ver que estoy haciéndolos felices y que puedo llegar a sacarles una sonrisa. Para mí es una bendición. Quiero que sepan que los quiero con todo mi corazón. Que les deseo toda la felicidad del mundo. Que Dios los bendiga.